Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro video en este módulo sobre funciones. En el video anterior hablamos sobre la sintaxis con la que debemos escribir funciones en Python y mencionamos cómo llamar a las funciones que definimos. En este video vamos a hablar un poco más a fondo sobre los argumentos de las funciones y vamos a escribir una función un poquito más complicada que va a tomar dos argumentos en lugar de uno, como en el ejemplo anterior. Primero me gustaría que volviéramos al código con el que terminamos en el video anterior y que repasemos lo que hace esta función llamada sumar1. Esta función toma un solo argumento que nuestra función llama eh, cualquier número, le suma 1 y luego devuelve ese resultado. Fíjense de una cosa, nosotros en ningún momento dentro de la función especificamos que ese argumento llamado cualquier número es en efecto un número. A ustedes les puede parecer lógico, lógico que ese argumento debe ser un número primero, porque lo llamamos cualquier número. Y segundo, eh, porque nosotros solo le podemos sumar uno a números y no a strings, por ejemplo. Con respecto a la primera observación, como ustedes ya saben, hubiéramos podido nombrar el argumento de cualquier manera. Entonces, el nombre que le damos al argumento no se relaciona de ninguna manera con el tipo de variable que le daremos a la función en el futuro. En lugar de cualquier número, hubiéramos podido bautizar el argumento eh, algo así como mi primer argumento, que no tiene ninguna información sobre si es un número, un string, un booleano, quién sabe qué. Por otro lado, la segunda observación es un poco más engañosa. Es cierto que Python solo puede sumarle el 1 a números, pero en nuestra función en ningún momento se le exige que el argumento sea un número. Entonces, ¿qué pasa si le damos, por ejemplo, un string, si tratamos de sumarle 1 a la palabra Sebastián. Entonces, aquí abajo estoy llamando a la misma función, pero esta vez no le quiero sumar 1 al número 2, como lo teníamos antes, sino eh, que le voy a dar a la función mi nombre eh, y, ver, y ver qué pasa. Si vamos a una terminal y corremos este código, como siempre, python, código 1.py, Eh, nos damos cuenta de que Python nos arroja un error diciendo básicamente que no puede hacer sumas entre enteros y strings, lo cual era de esperarse. La lección de esto es que las funciones en Python siempre van a tratar de seguir las instrucciones con los argumentos que les demos. Por eso tenemos que ser súper cuidadosos con cuándo y cómo llamamos a las funciones. En analogía con el rallador de queso con el que venimos hablando desde el video 1, un rayador es, en realidad, una máquina que raya. Si en lugar de usarlo con, con queso, trato de usarlo con una matera, pues algo no va a salir bien. Pero de que lo podemos intentar, lo podemos intentar. Y eso es lo que Python va a hacer. Ya que hablamos un poco más a fondo de los argumentos, me gustaría que tratemos de escribir una función un poquito más complicada a la que escribimos anteriormente, que simplemente sumaba uno a un número. Quiero que hagamos una función que tome dos argumentos. El largo, y el ancho de un rectángulo, y que nos devuelva el área de ese rectángulo. Acá en este código tengo implementada esa función. Entonces, analicémosla juntos. Como siempre, empiezo con la palabra mágica def, luego pongo el nombre que le quiero dar a la función, en este caso, área rectángulo, y luego pongo entre paréntesis el nombre de los argumentos separados por una coma. En este ejemplo, a los argumentos largo y ancho. Dentro de las instrucciones, voy a declarar una nueva variable llamada Área, que voy a devolver al final con la declaración return. Por último, al final del archivo, voy a llamar a la función para calcular el área de un rectángulo de largo 2 y de ancho 3. El resultado de esa invocación eh, lo guardo en una variable llamada x, print, eh, y luego imprimo el resultado. Si vamos a una terminal, podemos probar este código python código 2.py y vemos que el resultado es 6, es decir, 2 por 3, tal y como esperábamos.